Long, amigos, y bienvenidos a un episodio más de El No Show de Guantes Amiguas, van a tener que agarrar sus celulares con guantes Porque estas noticias están que arde Y lo digo por la semana pasada que estuvo llena de pedos Entre la demanda colectiva Volaris El pedo entre Estados Unidos y Corea del Norte probando sus putos misiles El pedo en el penal de Acapulco El pedo de la destrucción del universo 9 en Dragon Ball Super Sorry, por el spoiler y sobre todo el pedote que nos pusimos los integrantes del No Show de Juanca, no mamen. Calva estaba amarillo. Y ya sin mamar y del pedo que sí queremos hablar es de que el fin de semana pasado se llevó a cabo el G20. Que no, no es un grupo de países tratando de encontrar el punto G de los hombres más poderosos del mundo. O bueno, tal vez, no lo sé, yo no he estado ahí todavía. Pero oficialmente es un foro donde se reúnen los 19 países más industrializados del mundo. Esto nos incluye a nosotros y a la Unión Europea. En el G20 se tratan temas relacionados, primordialmente, con el sistema financiero internacional. Which means fucking money. El tema de este año fue cómo forjar un mundo interconectado. Bueno, todo esto según Wikipedia, donde investigamos todo sin pagar un puto centavo. Aunque también se le podría haber llamado a la cumbre todos contra Trump Por los pocos avances que hubo en cuestiones de cambio climático Porque como ya sabemos Trump piensa que todo eso es un chisme inventado por Leonardo DiCaprio Y sus amigos ambientalistas, veganos, gluten free Sí, papote pues, por favor, a menos de que sea arroz, porque ese sí me encanta Y pues ya, se saludó gente que se odia, se tomaron la foto del recuerdo Nadie estaba haciéndole caso a Peña, estaba ahí paradito, muy solito, triste pero gracias a Dios, Justin Tardó, el hombre más hermoso del planeta político, llegó a salvarlo con un amoroso abrazo. En el G20 se llevó a cabo una reunión bilateral entre México y e Estados Unidos y obviamente Trump no pudo evitar la ocasión para decir qué pensaba sobre la construcción del putirijillo murijirijillo. Y cuando le preguntaron si México iba a pagar por el muro Él contestó que Abso -fucking Y cuando más tarde se le preguntó a nuestro secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgarrey, ¿Qué pensaba sobre las declaraciones que hizo Trump en su pinche carota barbuda? ¿Y por qué no dijeron nada para defender nuestra soberanía? Respondió Que ellos no lo escucharon no mames Videgarrey, o sea, tu argumento es tan inválido que necesita una pinche silla de ruedas Lo que está muy cagado, amigos, es que el fin de semana se estuvo hablando sobre el G20 Y sobre si peña que esto que el otro, del punto G de las de 20 O por lo menos de eso estuviste hablando tú, calva Pero poco o nada se ha hablado de algo que está a punto de pasar O que podría pasar y que sí está muy cabrón Bien bien cabrón, súper cabrón de proporciones monopólicas y millonarias, como la fortuna del rico macpato mexicano, el ingeniero Carlos Slim, prácticas monopólicas, reformas y mucho más. Así es, ese cabrón que es una pistola y que todos admiramos un chingo, pero que en realidad también es como que un poquito hijo de puta. <risa> no me hice rico firmando cheques señor así es amigos nadie se hace rico firmando cheques y eso es algo que este señor tiene muy claro y también tiene muy claro que puede recuperar su puesto como el hombre más rico del mundo si echa para atrás la reforma de telecomunicaciones porque Ah, uh, súper fácil, güey. ya atrás unas una reforma si tienes un chingo de varo, eso. Never seen before. Reforma que ha estado presumiendo la actual administración federal. Y pues no es para menos. Porque para variar es una reforma que sí dio resultados y nos benefició. Gracias a esa reforma se logró una inversión extranjera al 100% en el sector. O sea, más infraestructura, más competencia, mejor. Además de lograr la llamada tarifa cero, que es la medida asimétrica que le impusieron a América Móvil para que no pudiera cobrar a los demás por usar su red, que pues son dueños de casi todo. Y para los que no lo saben, América Móvil es Telcel y Telmex, o sea, América Móvil es Carlos Slim. Y fue gracias a esas medidas que nuestros recibos de teléfono bajaron bastante de precio. Pero, ¿adivinen qué? ¿Qué? Pues todo eso se puede ir a las super chingadas si la Suprema Corte de Justicia falla a favor de alguno de los treinta y tantos amparos que metió Carlitos de Slim para revertir estas medidas en su contra. Medidas que hacen al mercado más competitivo. Y es que América Móvil aún acapara el 60% del mercado y si ganan el juicio y hacen retroactivas las tarifas de interconexión que le deben de cuatro años para acá compañías como AT&T o Movistar le van a tener que pagar 800 millones de dólares. Se rumora que ese día Movistar vale... Pito. Lo malo de que esto pasara es que como ocurría antes de la ley de telecomunicaciones del 2014, vamos a tener que volver a pagar más por las llamadas que entren a la red de Telcel, que son la mayoría. El mercado va a dejar de ser competitivo, se va a perder un chingo de inversión extranjera en el sector. Y pues básicamente... Vamos a seguir pagando por los teléfonos e internet más caros del mundo con, obvio, la pésima calidad que ya todos conocemos. Y básicamente eso es lo que pasa cuando no hay competencia. No puedes ver bien Netflix, no puedes ver porno, no puedes hacer nada bien en internet como jugar Call of Duty o pagar tus impuestos. No pude pagar impuestos, no tenía buen internet. Y en resumen, el futuro se jode. Por lo que pagamos de internet en México deberíamos de tener fibra de vidrio futurista extrema Pinches 100g cabrón en los celulares y pues robots sexuales y normales también Es mame, creo que ya estoy mamando El que debería de parar de mamar es Slim Y es por eso, amigos, que hicimos una petición en change.org Que se llama para de mamar Slim La cual esperamos puedan entrar todos a firmar pronto Una, para probar un punto Y dos, porque está de la verga hombre muy muy rico pueda pasarse por los huevos las reformas que tanto nos han costado. Además, esta era una de las pocas que sí nos está beneficiando, así que ya saben, hashtag para de mamar slim detén el mami. Y es que no mames, ¿no? ahora sí resulta que, ay sí, pichileo, vamos a salvar a la vaquita marina. Ay sí, pero espérame que le voy a meter el pito a todos en el recibo de teléfono México. Y de nuevo les vamos a platicar en chingón Amigas, no manchen, Manuel barlett en el acto más cínico de la historia de nuestra política mexicana ya reconoció cómo se gestó el fraude electoral en el 88 que fue el momento histórico de nuestro país en el que Salinas ganó las elecciones y habló de cómo se cayó el sistema porque en realidad no había ningún sistema y de cómo Salinas le ganó a Cárdenas porque pactó con el PAN para que reconocieran su victoria y según Bartlett, ese fue el momento en el que nació la mafia del poder Y ya me duelen los dedos de tantas hipercomillas ¡Falacias! ¡Falacios! Y a todo esto queremos decirles una sola cosa ¡Oh, ¡Oh Porque Bartlett era el secretario de Gobernación en ese momento Y por lo tanto, el principal operador del fraude Y yo no entiendo por qué nadie está en la cárcel por esto Porque si eso no es una pinche confesión, entonces ¿qué lo es? ¡Maldición! ¡Confiesa! ¡Sabemos que tú lo mataste! ¡Tenemos las pruebas! ¡Tenemos todo! ¡Sabemos que tú lo mataste! Sí, carajo! Ya les dije 20 veces que sí lo maté con ese martillo vale, tranquilo, A ver, tranquilo, tranquilo. Necesitamos información de verdad. Mi compañero está perdido en control y es un poco loco, así que necesitamos la información. Está enterrado en mi jardín. Yo lo maté. Ya me puedo ir a la cárcel. que mm, sea! No sé si eso cuente como una maldita confesión. Tenemos mm. las pruebas, la confesión, pero no me convence. Ya me puedo ir poco? a la cárcel. Mm, tal vez si lo cacheteamos, son cinco veces más. ¡Dale! La recomendación de la semana es vayan a ver ya Spider-Man Homecoming porque está bien chingona Y eso es todo por esta ocasión, amigas Si les gustó el No Show, no se olviden de darle like, compartirlo, enseñárselo a sus amigos, a sus primos, a su abuelita Aprovechando que ya no estamos diciendo ver... tanto Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de... Los queremos, tontiguas, y los dejamos así con este baile ancestral y una super canción, güey.